We are not alone. We are here to help. Hola, mi nombre es Lorena Vicencio. Soy chilena. Esta es una invitación para que te unas a nuestra comunidad. También para decirte que tú no estás solo y que estamos aquí para ayudarte. We are here to help. You are not alone. Följ oss när vi delar våra erfarenheter för att föra oss alla samman. Junte-se a nós enquanto compartilhamos nossas experiências pessoais para nos conectar. Join us as we share our personal experiences to bring us all together.